Y ya se acaba el mes de marzo muchachos y ahora toca hacer el video con todas las ofertas del mes de abril y como ustedes saben hay ofertas que se pueden encontrar por oro o por dinero real y mi chamba va a ser el día de hoy decirte cuáles son las mejores ofertas que tú puedes comprar en el mes de abril así que let's go muchachos aquí les estoy enseñando el cuadro que he elaborado donde he compilado toda la información de todas las ofertas que vienen en el mes de abril incluso hay unas ofertas que también van a salir el mes de mayo que ya están disponibles pero prefiero la verdad hacerlo por orden y hablemos primero del mes de abril que todavía para mayo falta bastante tiempo y aquí muchachos en este cuadrito como pueden ver incluso le he agregado unos detalles más para hacer más específica la información y se puede entender más clara pero acá lo que tenemos que tener también en claro valga la redundancia van a ser dos cosas la manera en cómo nosotros hacemos los cálculos de esta información que ustedes están viendo aquí va a depender mucho de si el paquete o el bundle cuesta en oro o si el paquete o bundle va a costar en dólares como ya lo hemos explicado en el video anterior cuando un bundle cuesta en oro se tiene que hacer una conversión a tokens y luego tenemos que sacar unas divisiones para ver justamente cuánto cuál es el ratio que va a tener justamente este paquete y si es atractivo o no es atractivo comprarlo cuando el ratio es de 0.7 a más pues es atractivo de comprar ese paquete o ese bundle que te están ofreciendo ya que así le vas a sacar un mayor rendimiento a las unidades de oro gastadas por los tokens que estás recibiendo y en el segundo cálculo vendría a ser cuando un bundle cuesta dólares y acá lo que vamos a hacer es una conversión de todos los recursos que estamos recibiendo en ese bundle por oro y al final todo ese oro sumado vamos a ver en la tienda cuál es la cantidad más similar que hay ahí y depende de eso vamos a ver cuánto es el valor de nuestro retorno por los dólares que hemos gastado y cuánto estamos recibiendo justamente en lo que podría haber sido haber comprado esa cantidad de oro por los dólares en la tienda. Otra cosa importante también en este criterio para sacar los cálculos y determinar el valor de cada paquete es que solamente acá nos importan los recursos que estamos recibiendo no los cosméticos muchachos ni los potenciadores tampoco, eso no eh, suma digamos como valor acá para el progreso de nuestras cuentas como ustedes saben hay paquetes acá que dan bastantes cosméticos también y dan muy pocos recursos y la verdad los cosméticos sí, a ti te puede gustar mucho de repente una carta y esa sea la razón por lo cual tú compres ese paquete sobre los recursos que estén dando y la verdad eso no no te importe mucho pero acá a lo que a mí me importa bastante es que mi cuenta pueda progresar en el juego mucho más rápido de lo posible entonces lo que trato de ver es la forma en cómo optimizo mi gasto de recursos que tengo disponibles en este caso sea de oro o sea de dinero real y trato de invertirlos o de gastarlos en este caso mejor dicho en cosas que me puedan generar un mayor retorno para que mi cuenta pueda avanzar más rápido y a través de las variantes los avatar o los títulos mi cuenta no va a progresar más rápido con eso yo no voy a poder subir más niveles de colección no voy a poder abrir más cofres para poder tener más recursos o más cartas nuevas Así valga valga las cosas, así como se tienen que decir Como les digo, esto de las variantes o los cosméticos es una cosa ya para quien le guste Pero no es algo que te ayude realmente para poder progresar con tu cuenta Y aquí en este cuadro muchachos, también estoy poniendo las ofertas del token Tuesday del mes de abril de una vez Para poder hacer todo en uno y no estar haciendo videos separados Así que toda la información la van a encontrar en un solo video nada más Lo cual va a ser más cómodo para ustedes Y en este cuadro muchachos, cuando yo vea que una oferta es Recomendable para comprar, le voy a poner un color verde y cuando sienta que de repente por ahí podría ser pero ya depende un poco del gusto de la gente podría ser un color naranja tal vez, esta vez vamos a añadirle el color naranja porque antes solamente estábamos jugando con el color verde solamente pero digamos que el color naranja podría ser que es aceptable todavía pero ya depende de si la gente lo quiere comprar o no y como ven en este cuadro la mayoría de ofertas muchachos están costando oro y solamente hay dos ofertas nada más de aquí que están costando dinero real y como ven también ahora la mayoría de ofertas están dando tokens Porque ya el equipo de desarrollo Se está dando cuenta que los tokens son una cosa Muy valorizada por la gente Por lo cual estarían dispuestos a gastar su oro O incluso también su dinero real por el poder adquirir tokens y con eso poder acelerar más, digamos, la obtención de algunas cartas específicas para poder hacer algunos mazos buenos en estos metajuegos que tenemos siempre que son un poco movibles por el tema también de los nerfeos o bosteos de cartas. Comenzamos entonces con la primera oferta, nos vamos al token Tuesday que va a ser del 4 al 5 de abril. Acá tenemos justamente esta ofertita de aquí les estoy justamente yo sombreando y esta oferta solamente va a dar 600 de tokens y va a costar 650 de oro. Acá la operación es bastante sencilla muchachos, divide es el token, la cantidad de tokens entre el precio, que en este caso sería oro, y va a salir un ratio de 0.92. Está por sobre el valor de 0.7. Así que por tanto, esto de acá merece un color verde. Luego nos pasamos al Frog of Thunder, Que esta es la oferta que te está ofreciendo también la variante del Thor en Zapito. ¿no? Que está muy interesante, está muy tierna, muy bonita. Pero más allá de eso, primero veamos justamente las cosas que ofrece. Esta oferta va a estar 20 días. eh la van a tener ahí ustedes todos los días durante 20 días. Van a poder tener esa oferta ahí y este vamos a ver si es bueno o no buena comprarla. Del 5 al 25 de abril. En total está dando 7000 créditos y está ofreciendo 3000 de tokens por un precio de 7000 de oro. Si nosotros hacemos los cálculos respectivos va a quedar 0.67 de ratio muchachos. Este es un ratio que se acerca bastante al, al valor de 0.7 que vendría a ser aceptable. Por tanto, yo a esta oferta de acá le pondría un color naranja que para mí podría ser, digamos, todavía decente, porque se acerca bastante al valor, pero te está dando un poquito menos de lo, de lo óptimo. Entonces, ya depende de ti si valoras más los cosméticos que se está ofreciendo justamente esta oferta, además de los recursos también que te da, porque es que lo que pasa es que es un gran valor de oro. Yo en lo personal, una, yo no juego mucho Thor tampoco, no siento que la, que la variante de Zapito sea tampoco una cosa súper importante para mí para tener, que, que valga, digamos, el hecho de que de conformar formarme solamente con un valor es eh, un poquito este bajo de lo óptimo yo prefiero eh, esos 7000 de oro que voy a gastar prefiero más bien distribuirlos en todos los tokens que van a salir de acá varios meses no o sea y de repente alguna otra oferta también que pueda hacer con una gran cantidad de oro pero de repente que me dé por sobre 0.7 no si si pasa eso obviamente yo la compraría pero acá me da realmente por dudar eh, no como que no me siento muy cómodo con comprar esto porque siento que estoy gastando demasiado oro y ese oro lo puedo utilizar en cosas mucho más mejores que me den mucho más rendimiento en justamente en el valor en el ratio de la obtención de tokens por unidad de oro gastada al menos en mi opinión personal yo pasaría de esta oferta pero ya depende de ustedes que tan fanáticos sean de Thor y de repente por ahí por esa razón le quieren dar con todo y de paso que también pues pueden recibir una buena cantidad de tokens una buena cantidad de créditos que les va a servir también para convertirlos en niveles de colección abrir más cofres eso ya va a depender de cada quien hay algunos que van a tener un bosteo se podría decir de recursos Gracias a esto, pero en el largo Plazo se podría decir, por ahí De repente va se puede puede ser que se Salteen alguna oferta buena en toques Que tenga un valor alto en oro también, porque ya no van a Tener el oro disponible porque ya se lo gastaron Acá, pero como les digo, eso es decisión de cada uno De ustedes, yo solamente estoy acá para Hacer recomendaciones, pero ya si Desean comprar la las, las ofertas por, o sea, por los cosméticos también Que les gusta, eso ya es un tema de ustedes Luego tenemos la siguiente oferta Que vendría a ser los Auvengers Esta de acá va a durar del 8 de abril al 14 14 de abril, más o menos son 6 días que va a durar esta oferta, esta oferta no te da absolutamente nada de recursos... Cuesta 5 dólares Y cuáles son los recursos que te da Bueno, no recursos ¿Qué son los, ¿Cuáles son los cometidos que te está dando? Te está dando tres variantes Me parece que son bonitas en realidad las variantes Ahora, si tú quieres darle algún valor Acuérdate que este video está enfocado solamente en los recursos Pero si quieres darle algún valor a eso Digamos que cada variante ponle 700 de oro Ya que esté cada una de ellas Estás recibiendo 2100 de oro Que son pues aproximadamente ¿cuándo? Como 30 dólares por haber gastado 5 dólares En esas tres variantes O sea, si lo vemos de esa perspectiva no se ve mal la compra ¿verdad? se ve una compra interesante pero como estamos hablando acá solamente de recursos, yo esta oferta de acá no, no podría, este, digamos este, darle un visto bueno para que sea comprada, si es que estamos hablando de la perspectiva de los recursos, si estamos hablando desde la perspectiva cosmética, de la parte de los gustos y preferencias de las personas con respecto a los personajes que estén dentro de esas variantes pues sí, o sea, no le veo tampoco que sea un gran gasto de dinero son 5 dólares, es algo que sí se podría gastar de repente, si es que te gustan las variantes no veo que te vas a ir a la, no creo que, que uno se vaya a la bancarrota por gastar 5 dólares acá, o este o el hecho de que, pues este te retrases mucho en el progreso de la cuenta ni nada, esto ya yo lo dejaría a decisión de las personas, la verdad no lo veo malo tampoco el hecho de comprar esto por variantes porque son tres variantes por ahí de repente que se, que se pueden estar utilizando en el metajuego, así que eso ya depende de cada quien acá Luego nos vamos con el siguiente token Tuesday 2 que vendría a comenzar desde el 11 de abril al 12 de abril, recuerden que los token Tuesday solamente duran un día así que tienen que estar pendientes para ver si los compran o no los compran, este token Tuesday también ofrece solamente tokens y está cuatro, te dan 400 de tokens por 400 de oro perdón por 450 de oro y tiene acá un ratio de 0.89 lo cual está por muy sobre 0.7 es un gran valor así que por tanto acá muchachos le vamos a dar un colorcito verde y aquí muchachos nos vamos entonces con el evento de Dan Hip, quien es un artista muy renombrado muy reconocido es un artista que tiene un estilo muy lindo a mí me encantan las variantes de Dan Hip, la verdad todas ellas me gustan eh, me encantaría tener un mazo completo de variantes de Dan Heap, pero vamos a dejar las emociones del lado, vamos a dejar los gustos del lado y vamos a centrarnos objetivamente en analizar este paquete de acá. Del 14 al 21 de abril vas a tener justamente esta oferta, este bundle, una semana prácticamente de duración. Luego tienes acá, te va a dar en recursos 2000 créditos y no te dan ninguna otra cosa más, 2000 créditos y esto va a costar 2900 de oro. Aparte en el tema de los cosméticos creo que te está dando dos variantes o tres variantes creo de dan hip acá ya pero eh, si pasamos los créditos los convertimos a tokens y luego lo dividimos con el precio en oro nos va a dar un ratio de 0.17 o sea muy por fuera de los cosméticos esto es muy bajito muchachos, esto al menos acá no vale la pena, es una cosa que la verdad no es como para poder este digamos comprarlo, siento que no siento que la verdad no vale la pena, o sea por más fan que yo pueda ser de Dan Hip, la verdad que yo estoy buscando el progreso de mi cuenta sobre las cartas digamos que las cartas que pueda brindar esta oferta Incluso una de las cartas que está brindando Es la carta del Dino también Del débil Dino Bueno yo ya había comprado antes un paquete del débil Dino Que me gusta esa variante bastante Así que ya la de Dan Heap la puedo dejar pasar Pero de todas maneras si lo, si lo vemos Desde la perspectiva del, del, del gasto óptimo no De oro para sacar la mayor cantidad de recursos posibles esta, Este evento de acá no vale la pena Luego nos vamos con el token Tuesday 3 que va a ser del 18 al 19 de abril, va a durar solamente un día nada más y te va a dar 800 de tokens por 850 de oro teniendo un ratio de 0,94 aquí muchachos. Este es un ratio buenísimo, me parece que hasta el momento es el ratio más alto que tenemos acá, así que por tanto le vamos a poner su color verde definitivamente. Esto vale la pena, si es que estás juntando tokens para comprar las cartas, las cartas que necesitas pues... Este es el evento también para ti luego tenemos el evento que dice tierra día 616 este evento también va a durar una semana del 21 al 28 de abril y va a dar créditos pero va a dar recursos verdad pero muy poquito 400 créditos 400 de oro por 10 dólares es verdad que también está dando cosméticos pero si solamente convertimos los créditos a oro y luego hacemos la suma vamos a tener un valor acá en total de cercano a 10 dólares ¿no? que es casi lo mismo por lo que tú estás gastando pero además tienes también estas variantes que te están, eh, que te están ofreciendo también no, seguramente otros cosméticos cosas adicionales que no recuerdo ahorita bien cuáles son pero si tú le das valor a esos cosméticos porque ya estás obteniendo digamos por lo que has pagado estás obteniendo los recursos ¿verdad? pero si además de eso le das valor a los cosméticos eso ya es depende de ti esto es gastar dinero la verdad son 10 dólares si los tienes disponibles los puedes gastar pero si no estos 10 dólares lo puedes utilizar en comprar el siguiente pase de temporada lo cual puede generar una mayor rentabilidad de ese mismo dinero pero eso ya depende de cada uno así que este evento de acá es algo que también yo seguramente no lo voy a adquirir. Prefiero guardar esa plata para el siguiente pase de temporada nada más. Eh, y pues para los que tengan, bien por ellos. Si lo quieres comprar, bien por ti. Eso ya depende totalmente de tu criterio. Luego tenemos el token Tuesday 4 que va a ser del 25 al 26 de abril. Y va a dar 600 tokens por 650 de oro. Y en total aquí muchachos vamos a tener 0.92 de ratio. Un ratio muy interesante, un ratio que es... Muy alto también es el segundo ratio o tercer ratio más alto que tenemos acá en todas estas ofertas. Por tanto, esto también va a tener un color verde. No te olvides de comprar esta oferta, yo te la recomiendo bastante. Luego tenemos la última oferta que dice de tokens, o sea, se llama de tokens específicamente. O sea, acá solamente va a dar una sola cosa nada más, por lo que tengo entendido. Esto va a ser del 25 de abril al 2 de mayo. Acá se cierran todos los eventos o todos los bundles, perdón, que se están ofreciendo durante el mes de abril. Ya, ¿qué es lo que va a dar esto? está dando 4500 de tokens por 5000 de oro o sea 4500 de tokens muchachos es para comprarse no eh, sin problemas una carta de serie 4 y quedarse todavía un poquito sobrado para comprar otra carta más de serie 4 o quedarse cerca a comprarse una carta de serie 5 también o sea el ratio que está dando esto es de 0.9 eh, me parece que está súper interesante también lo que está dando en recursos ahí es una cosa bastante alta si alguien desea digamos comprar esto con los toques con oro digamos que estaría también genial si lo quieren hacer para poder acelerar digamos alguna carta no sé comprar algún big bad o comprar alguna carta que les interese realmente el metajuego pues este es el momento o ese va a ser el día mejor dicho en que puedas comprar esta oferta es un gasto bastante grande de oro también en eso tienes que tenerlo bastante en cuenta pero también el ratio que tiene es muy bueno por tanto esto va a tener un color verdecito aquí muchachos y ahora aquí les estoy presentando el cuadro resumen de todo este análisis que hemos hecho de estas ofertas muchachos acá como pueden ver estas son las ofertas en verde que para mi consideración y mi opinión serían las ofertas ofertas, perdón, más óptimas para poder comprar por el oro que gastas sacarle el mayor rendimiento posible en recursos recibidos y acá está muy interesante porque esta vez es Estamos viendo que hay ratios superiores a 0.7 Estamos viendo que es de 0.88 hacia arriba O sea, eso es una cosa bastante buena Por ahí de repente en algún momento Encontraremos alguna oferta que esté ofreciendo Un ratio de 1 de repente Por ahí estaría genial Pero por el momento muchachos Estas son las ofertas ideales para comprar Si gusten tómenle una captura de pantalla a esto Y guarden en su celular Y ténganlo ahí en mente Para cuando salgan esas fechas Saben que son Ahí van a saber justamente que esas son las ofertas Que ustedes deberían comprar si es que quieren, eh, digamos, eh, tener un desarrollo más rápido O un progreso más óptimo, digamos En la obtención de cartas Y en la obtención de recursos también en general Para sus cuentas Y ya saben muchachos, si tienen cualquier duda o consulta La pueden dejar aquí en los comentarios Como también estoy haciendo transmisiones todos los días De lunes a viernes por las noches En la plataforma morada, el enlace se encuentra también En la descripción de este video Si tienes alguna duda o consulta que vaya mucho más allá de este video O de cualquier otra cosa con respecto a Marvel Snap Yo voy a estar ahí con los muchachos también Para responder tus dudas, así que ya sabes te espero allí. Un abrazo para ti.